Hola, ¿cómo estás? Otra hermosa, maravillosa semana aquí en Bogotá, Colombia, aquí en la, en la Fe que Conquista. Hoy tenemos un tema que viene a colación, que yo estaba hablando con alguien. Y me estaba diciendo que él quería hacer todo uh, correcto ante los ojos de Dios. Entonces yo le decía, si vas a hacer eso correcto, hubo una situación y tienes que ser correcto en todo. Y el ejemplo que yo le ponía es... Si tú te ganas, un ejemplo, 500 dólares, y si apartas 100 dólares para tu padre o tu madre, si están vivos o para los dos, esos van a ser los mejores 100 dólares invertidos en tu vida. No únicamente darles 5 dólares o 10 dólares, porque te estás demostrando que tus padres de pronto no vale nada para ti. Y es por eso que el Señor me lleva a Gálatas capítulo 6, versículo 9, que dice, Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos No nos cansemos de hacer el bien. Seamos correctos en todo. Seamos correctos, como dice su palabra, y no nos cansemos de hacer el bien en todo. Seamos correctos en todo. Hagamos el bien en todo. Así como el ejemplo que te puse de, de los padres, eh, en todo. Si tú vas a ser correcto eh, en algo en tu país, donde lo estés viendo, o en tu trabajo, en, en, tu, en tu empresa, en tu hogar, seas correcto en todo. No únicamente en lo que te conviene. Desafortunadamente hoy vemos en, la, en el cristianismo, Dios me dijo, ahora todo Dios me dijo. Y es algo que debemos tener mucho cuidado cuando dice que Dios me dijo, porque muchas veces Dios nos, está, Dios nos lo está diciendo, es tu carne que lo, lo, lo que lo dice. Y también recordemos, si no nos, si no nos cansamos y cegaremos, llegará el tiempo que te vas a cansar, que vas a decir, no aprecié lo que yo quería. El ejemplo que te puse, el de los padres. Una vez más, seamos correctos en todo. Y por eso también el Señor nos lleva al Salmo capítulo 103, versículo 6. ¿Qué nos dice el Salmo uh, 103, capítulo 6, eh, versículo 6? perdón. El Señor hace justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. Entonces, recuerda, seamos correctos en todo. Sé correcto en todo lo que tú haces. Si te encontraste un lápiz y sabes de quién es, devuélvelo o si lo encontraste en un salón devuélvelo, sé correcto sé correcto con tu papá sé correcto con tu mamá pero tú me dirás, ellos no fueron buenos conmigo Dios te ha dicho ¿acaso tú eres bueno conmigo? ¿acaso yo no te he perdonado todos los días? ¿acaso no envía a mi hijo para que pagara ese precio de sangre? te dice el Señor entonces tengamos mucho cuidado en lo que estás haciendo o en lo que dices. De 6.18 Y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres. El Señor nos ha dado promesas, pero muchas veces nosotros la perdemos porque no somos correctos en todo. Decimos estar correctos en todo. Se usa la palabra de Dios, ¿para qué? Para usarla en la manera que el mundo la quiere, o tú la quieres. Ten mucho cuidado en eso, ten mucho cuidado porque si, lo te repito, de 6.18. 6, 18, y hará lo que es justo y bueno a los ojos del Señor. Que es justo y bueno para los ojos del Señor. Que seas correcto en todo, ¿cierto? Para que te vaya bien. Si tú te ves en escasez, si te, de pronto te ves en problemas, ¿no serás que no, no, no estás siendo correcto en todo? Y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres. ¿Realmente tú estás tomando esa tierra? ¿Estás haciendo lo que realmente el Señor le juró a tus, a, a, a tus a, a ancestros? Pero si no estás siendo correcto en todo, ahí estás viendo las consecuencias. Proverbios 21.21 21. El que va tras la justicia y el amor, haya vida, prosperidad y honra. Qué maravilloso es este proverbio. Y ya para terminar, recuerda seguirnos en las redes sociales y también suscribirte. Si estás mirando YouTube, en esa campanita, haz un clic suscríbete o subscribe en inglés y el Señor deja con este versículo. Galatas 6.7 en la nueva versión internacional. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Ten cuidado con lo que, con lo que dices o con lo que haces. Seamos correctos en todo. En todo es en todo. No porque queramos poner la palabra a la forma que nosotros queramos o queremos de pronto decir, no, para mi conveniencia, vamos a decir, Dios me dijo. Tengamos mucho cuidado cuando dices, Dios me dijo. ¿Realmente Dios lo está diciendo? Y una vez más, Gálatas 6-7, Polo en Negrilla, resáltalo. Dice, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Querido oyente, querido hermano, ten cuidado en lo que dices, ten cuidado en lo que haces, sé correcto en todo, porque el Señor en esta semana nos está hablando que seamos correctos, no únicamente en lo que nos conviene, y cuidado en lo que hacemos, no seamos unos cristianos dando un mal testimonio. Nos veremos en otro video, en otra semana, con otro mensaje más, que Dios te continúe bendiciones, bendiciendo, bendiciones.